To the rest Le pido sus manos Y nos vamos Que sea tu cuerpo El que me acompañe con abrazos Si quiero, si puedo No quiero entrometerme en tus deseos El tiempo se me escapa entre los dedos atrapado entre las nubes de tu fuego Entre tantas piedras Conozco más el suelo Llueve afuera Hace frío No te vayas Llueve fuera abrocemos que no Bota no para risas y risas cero de dramas, mi locura mi loca mi dama yo no sé mañana qué pasará qué pasará Free and we'll ¡Gracias!